Hola, miau Hola Como la ¿no? ¿Cómo es el salmo, a ver, te doy el salmo Uh, uh, miau. Tú cegaste a Dios, a la tierra prometida, donde siempre brilla el sol. Y cantan los prados, cantan las flores, con armonioso amor. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. El de este mundo está lleno de amistad, siempre ha llegado. Y cantan los planos cantan las flores, con arroyos de amor. Y mientras se canta, óptanos y flores, soy feliz, es sol, soy Buenas noches. Esta noche, el miércoles de la quinta semana de Pascua, vamos a rezar por la salud y recuperación de Erika Noemí Moreno Ángeles, intención de parte de su esposa y demás familiares que ella, Erika, se encuentra hospitalizada. También tenemos por nuestros queridos difuntos tenemos intención por Osvaldo Emilio Quispecueto, cuya cuadro está aquí abajo, que falleció hace un año y seis meses, y intención de parte de su esposa, hijos y nietos. Y para Rómulo Escalante González, que murió hace nueve meses intención por su esposa hijos y nietos hay familiares de don Romulo no. y también por Eugenio Ramos Vera que falleció hace 13 años y tres meses intención pedido por su esposa hijos, nietos, hermanos demás familiares familiares de Eugenio y también por Santiago Bonadave por Silva que falleció un año y diez meses, familiares, ¿no? y por Lidia Cabreros de Castro que murió hace nueve años, intención pedido por su cuñada y demás familiares, ¿no? y por uh, Manuel Romeo Robles Fernández, que falleció hace un año, intención de parte de su esposa, hijos y hermanos, y también su cuadra aquí abajo. Bueno, entonces estamos rezando por todos ellos, pero también cada uno de nosotros tenemos nuestra propia petición. Quisiera rezar por Germán, por Cristina, y otras personas que están pasando momentos difíciles. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Siempre es lo mismo pedir perdón al Señor, porque somos débiles personas con nuestras debilidades, nuestros uh, pecados y cantar. Perdone nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelvas a quien la ha perdido, atrae hacia ti los corazones de tus siervos para que nunca te aparten de la luz de tu verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo y nuestro hermano, que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura de los hechos de los apóstoles En aquellos días, algunos que habían llegado de Judea enseñaban a los hermanos en la forma siguiente Si no se circuncidan de acuerdo a la ley de Moisés, no podrán salvarse Esto ocasionó bastante agitación, así como discusiones violentas de Pablo y Bernabé contra ellos los de Antioquía decidieron que Pablo, Bernabé y algunos de ellos Subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros La iglesia los encaminó Luego atravesaron Fenicia y Samaria Contando al pasar cómo convertían los no judíos Lo que produjo gran alegría en todos los hermanos al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros, a quienes contaron todo lo que Dios había hecho por su intermedio. Algunos del grupo de los fariseos que habían creído, intervinieron para decir que los que no eran de origen judío, debían circuncidarse y que era necesario mandarles que cumplieran la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los presbíteros para tratar este asunto. Palabra de Dios. Casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor a la casa del señor Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta ahí suben las tribus, las tribus del señor Israel a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el Palacio de David. Vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Vivan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece da fruto en abundancia, Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Que el Señor esté con ustedes. La proclamación del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la vid verdadera y mi padre la venedor. Si alguno de mis ramos no produce fruto, Él la corta y limpia todo rama que produce fruta, fruto para que dé más. Ustedes ya están limpios. La palabra que les he dirigido los ha purificado. Permanezcan en mí y yo permanezcaré en ustedes. Como la rama no puede producir fruto por sí mismo, sino permanece en la planta, Así tampoco pueden ustedes producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto porque sin mí no pueden hacer nada. El que no se quede en mí será arrojado afuera y se secará se como ramos muertos. Hay que recogerlos y echarlos al fuego donde arden. Si se queden en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que deseen lo perderán y se les concederá. Mi Padre encuentra su gloria en esto que ustedes produzcan mucho fruto, llegando a ser con esto mis auténticos discípulos. palabra del Señor. <coughs> Hemos escuchado estos días la primera lectura del Hecho de los Apóstoles, y hemos descubierto que San Lucas que escribió su Evangelio y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla cómo la comunidad cristiana vivía en paz. La comunidad cristiana ha hecho todo para que no hubiera estado entre allí pobres. Si alguien tenía necesidad, lo compartían. Como aquí tenemos estas víveres, esta medicina, estas cosas, que la comunidad de Sagrada Familia de Nuevo Chimbote está para repartir a nuestras hermanas y hermanos más o menos abandonados o antes abandonados en el asilo de San José de Casma. Pero también esta comunidad ideal que todo andaba bien tenía sus conflictos y San Lucas no negó no escondió que existe conflictos entre los miembros de la comunidad y precis precisamente entre Pablo y Bernabé. Y en las dos lecturas, la traducción es Pablo y Bernabé tenían discusiones violentas, o sea, fuertes. Diferentes opinión en cuanto a los nuevos cristianos los judíos y los paganos. Y algunos de los... ...parte de la discusión. Entonces, desde el principio de la fundación de la Iglesia Católica Cristiana... Desde los primeros apóstoles y los discípulos existía discordia entre ellos. Pero en el Evangelio dice Jesús, si ustedes permanezcan vinculados conmigo y mi palabra, entonces ustedes van a producir buen fruto. Yo soy la vid. entonces ustedes para recibir la gracia mía, tiene que mantenerse en contacto conmigo, con mi palabra. Y por nosotros, dos mil años después, lo que nosotros recibimos en la palabra de Dios en la Eucaristía y la asociación de la comunidad cristiana. Esto es nuestra fuerza. Nuestras raíces vienen de la Santa Biblia, Escritura, en nuestra tradición católica cristiana. Y aunque hay dis discrepancias, dificultades entre la comunidad, y hoy día, por ejemplo, la comunidad cristiana ortodoxa de Rusia está muchos con su patriarca apoyando a Putin en la guerra contra Ucrania. Y el Papa, el obispo de Roma, jefe de la iglesia católica romana, está en contra, en favor de Ucrania. Y los dos están discutiendo. Y el Papa tenía, la, la, aunque él quiere unión con la ortodoxa y los católicos, él tiene la fuerza, la valentía de decir... El patriarca de Moscú, no seas el colito de Putin. Son palabras fuertes, pero claras. Somos hermanos, pero hay discrepancias, hay discusiones, hay diferencias. Y tenemos que dialogar. De pie, por favor. Pensamos esta noche, Padre. Y te presentamos nuestras peticiones. En primer lugar, por Erika Noemí Moreno Ángeles, que se encuentra delicada de salud y la preocupación de su esposo y demás familiares. Roguemos al Señor. Rezamos esta noche por Rómulo Escalante González, que falleció hace nueve meses. Roguemos al Señor. Y por Manuel Romeo Robles Fernández, que falleció hace un año, para que tenga su descanso eterno, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por Osvaldo Emilio Quispecueto, que murió hace un año y seis meses, para que gocen de la vida después de la muerte, roguemos al Señor. Te lo pedimos. Y rezamos también por Santiago Bonabi bon Silva, que falleció hace un año y diez meses, para que tenga su descanso eterno. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Y por el descanso eterno de Liria Cabreros, Cabrejos de Castro, que falleció hace nueve años. Pedimos para que ella goce esta vida después de la muerte roguemos al señor. Lo pedimos, señor y también por Eugenio Ramos Vera que falleció hace 13 años y ocho, y tres meses para que tenga su descanso eterno roguemos al señor. Lo pedimos, señor y por todos nosotros mismos y nuestras dificultades personales roguemos al Señor y por el Papa Francisco, para que él pueda seguir adelante eh, denunciando las injusticias y proclamando el Evangelio de Jesús, roguemos al Señor. Y por Padre Ángel Ernesto Zapata Vánez, el nuevo designado Obispo de Chimbote, y por señor Ángel Francisco, uh, uh, Simón Piono que uh, mérito ahora para que uh, puedan seguir uh, guiándonos como comunidad cristiana chambotana, roguemos al Señor. Te lo pedimos. ¿Hay otras peticiones? Te lo pedimos, Señor. Y para las intenciones que guardamos en silencio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Padre Santo, te hemos presentado nuestros deseos en nombre de Jesús tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. por la salvación conviértelo en tu sangre mi seña por la salvación recíbelo es nuestro don señor recíbelo es nuestro don señor conviértelo en tu cuerpo mi seña por la salvación conviértelo en tu sangre mi seña por la salvación te ofrecemos señor este vino, te este Señor, este pan y este vino, conviértelo en tu cuerpo, mi Señor, por la es conviértelo en tu sangre, oh mi Señor, por señor, miyo, es nuestro don, Señor, recíbelo, es nuestro don, Señor, conviértelo en tu cuerpo, mi Señor por la salvación, conviértelo en tu sangre. Un Señor por la salvación. Para que es ese sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este, nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestro Pascua ha sido emulado. Porque Él, con la emulación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso con esta efusión de gozo, Pascual, cual cantamos sin cesar el himno de tu gloria. <música> en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se para nosotros se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada,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 Hagan esto en conmemoración mía. Jesús presente en su cuerpo en su sangre. Y este es el sacramento de nuestra fe.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 a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo de Chimbote, Ángel Francisco Simón Piorno, y todos los que en ella cuiden de tu pueblo, lleva la su perfección por la caridad, la justicia y la paz acuérdate de nuestros hermanas y hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de una manera especial a Oswaldo Emilio Cueto, Rómulo Escalante González Eugenio Ramos Vera Santiago Bonabe Silva Lidia Cabrejos de Castro y Manuel Rome, Ro, Romeo Robles Fernández A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Comparten también con él la gloria de la resurrección Ten misericordia de todos nosotros Y así como María, la Virgen Madre de Dios San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, los beatos, Miguel, Spigniff y Sandro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, erescamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Todos juntos, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos esta noche, rezamos las palabras que el mismo Cristo nos dejó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,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 la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz, la unidad, la justicia. Tú que vives en reinos por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Con Compartimos la paz de Cristo. Cordero de Dios que quizás el pecado del mundo, Cordero de Dios que quizás el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad, ten piedad de nosotros, de nosotros. Perdón de el pecado del mundo, cordero de Dios te quitaste el pecado del mundo. De piedad de nosotros, de nosotros de piedad, de piedad de nosotros, de nosotros de piedad. Perdón de Dios te quitaste el pecado del mundo, cordero de Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. sepa va de donante de corazón te espero oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas con nuestros hermanos Manuel Robles, Lidia Cabrejos, Santiago Bononabe, Eugenio Ramos, Rómulo Escalante, Osvaldo Emilio Quispe, y la buena salud a uh, Érica Noemé, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. <coughs> la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes ahora y por siempre. Este Eucaristía terminado se pueden ir en paz. Oh, gracias, gracias. María. Siempre amando a los demás, siempre sirven a los demás, siempre amando a los demás, siempre sirven a los demás. Pequeño, que el Señor son preferidos. Yo solo bien tu vida, vive como vivió María. Yo soy bien tu vida, vive como vivió María, siempre amando a los. de ¡Es que los de